Hola, muy buenos días. Feliz día de Colombo a todo el mundo. 12 de octubre y mmm, el plan de hoy es tocar la flor de la salsa mora, que a todas horas es una puta mosca. Que a todas horas llora que llora por los rincones. ¿Okay? Blackberry Blossom, eh, un tema tradicional, un fiddle tune de estos. Y bueno, lo que va, es un arreglo propio, evidentemente no es una, un tema que me haya inventado yo ni mucho menos. Y el arreglo es que es una, una especie de mezcla de cosas que... que canciones que aprendí, o sea, can, versiones que aprendí Y que luego he ido incorporando mis propios fallos Que al final se transforman en, en mi versión propia, ¿vale? Entonces en ese sentido tengo la tabulatura y la vamos a poder compartir eh, La vais a encontrar en el blog Bueno, pues nada, lo dicho, feliz día de Colombo y vamos al lío Bueno, pues tengo la sordina eh, porque no puedo hacer ruido hasta las. Bueno, pues hoy es día de Colombo, la gente, los, los churumbeles de, de la casa se fueron de fiesta, han llegado a las 5 de la. bueno, han llegado, he ido yo por ello a las 5 de la mañana y están acostados, son las 12 y 26 minutos ya y, y no creo yo que hasta las 2 se levanten, con lo cual esto es lo que es lo que puedo utilizar. Entonces, vamos a empezar con con una escala melódica descendente, de sol descendente, melódica recuerdo que es estilo, que no es, que no es tipo de escala. Esta sería la, la primera frase, 0, 10, 9, 0, 7, 7, 0, 7, 9, 7, 0, 9, 0, 0, 0, ¿vale? Entonces cero en la quinta al aire es decir quinta al aire segunda en el décimo primera en el noveno quinta al aire de nuevo segunda en el séptimo primera en el séptimo aire en la quinta de nuevo y ahora voy a poner puedo poner esto es una, una opción vale es decir eh, segunda en el quinto y primera en el cuarto y luego quinta al aire o como yo lo he aprendido, que es, y como está en la tabulatura, 9, 7, son las mismas notas. ¿Vale? Probablemente sea esto más... Puede, puede que sea un poquito más fácil. Pero bueno, yo lo he aprendido así. ¿Vale? 9, 7, quinta al aire. Doy de nuevo... A la, a la novena, a, perdón, a la novena, a la, a la tercera en el noveno traste, segunda en el séptimo y eh, eh, quinta al aire y ahora vuelvo a, a insistir la tercera en el noveno traste y un backward. -well vale, esta sería la primera frase. más limpio así, esa es así, limpia ahora viene la siguiente frase que vamos a seguir con, con la escala melódica ahora estamos en el acorde 2 ¿Vale? ponemos estas dos notas del acorde 2 que, que corresponden también a la escala melódica del sol 5, 5, 0 5 en el tercero en la tercera 5 en, en la segunda aire y ahora eh, sigo con la escala descendente, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0, y ahora, y cuando estoy aquí voy a meter un acorde de La, y lo voy a arpegiar, La mayor, y ahora voy a arpegiar un acorde de Re, es decir, que hago... quinta al aire y el acorde de re, ¿vale? Es decir que aquí estoy poniendo simplemente el acorde de la en formato f y aquí el acorde de re en formato formato barra y lo arpegio vale acordarse de meter la quinta que tengo la tendencia a meter la prima pero no es la prima es la quinta y eso que el arreglo es mío vale bueno mío tú sabes compendio compilación eh, de aquí de allí y me ha salido esto vale eso sería lo correcto bueno y ahora vuelvo a hacer la misma frase Y ya para rematar hago una escala descendente de sol, una escala melódica descendente de sol Y se acaba, ¿vale? sería la parte A, ¿vale? Y hasta aquí, ¿vale? ¿Vale? La, la, esta última parte está esta escala melódica descendente que no la, no la he explicado, que es 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 7 5 0 7 y ahora remato en la tercera al aire 0, ¿vale? Tercera 5, segunda 5, primera aire. Tercera 5, eh, segunda aire, primera aire. Eh, tercera 5 eh, segunda aire, cuarta siete, eh, tercera 5, segunda aire, y ahora por último, cuarta 7 y aire, ¿vale? Repito, riau, riau, hasta aquí. Bueno, aquí está la parte A. Y no me voy a enrollar más porque si no va a salir un vídeo muy largo y, y es un coñazo de editar.